Bueno, pues muy buenos días a, a todos, a los medios por estar aquí en esta visita que estamos realizando en unas obras y en las actuaciones que ahora analizaré. Lo primero es agradecer al alcalde de Santa del Val, territorio en el que estamos por pues, su presencia, así como a los alcaldes de Quintanilla del Coco, que está a su derecha, y, pues, y también, por supuesto, de Santo Domingo del Silo Cementerio que está a la izquierda de la directora general de Vivienda, eh, Arquitectura, eh, Urbanismo y Ordenación del Territorio. Nos acompaña el delegado territorial, dos diputados provinciales de la Diputación que han estado muy eh, pendientes de las actuaciones que la Junta está realizando en el territorio y también pues eh, distintos vecinos afectados eh, por, por, por el incendio que sufrió este territorio que sufrimos en agosto del año pasado. Por recordar el contexto, el año pasado en agosto se eh, produjo un incendio eh, importante en, en, en estos municipios que afectó a siete municipios, pero fundamentalmente a los tres que están aquí, su alcaldesa y alcaldes, eh, un incendio que fue muy voraz debido a unos intensos vientos ...y unas condiciones de humedad, sequedad, temperatura... ...que lo hicieron, pues, eh, devorar más de 2.500 hectáreas... ...en escasas seis horas. Eh, un incendio, por lo tanto, que si se analiza su arquitectura... ...y se ve su superficie, tiene una forma de flecha indicativa... ...de esa velocidad y de esa voracidad que alcanzó... Eh, ...que además tenía un daño potencial muy relevante... ...porque caminaba hacia zonas muy boscosas en dirección a Soria... ...pero la rápida intervención y la eficaz intervención... ...del operativo de incendios de Castilla y León logró atajarlo con la ayuda también, por supuesto, y la colaboración inestimable y que quiero especialmente agradecer en este acto de la alcaldesa, alcaldes y vecinos del territorio. Entre todos, pues logramos parar ese monstruo que, repito, devoró 2.500, algo más de 2.500 hectáreas, de las cuales 1.700 son eh, arboladas y, y, y de bosques, con un daño ambiental relevante. Lo que hicimos la Junta de Castilla, lógicamente, desde el primer momento, es decir, una vez apagado el incendio, que era el objetivo primero, es trabajar en dos líneas. Una línea, en, la, en el apoyo a los vecinos eh, afectados por eh, que el incendio afectó a distintas edificaciones de todo tipo, edificaciones de vivienda actual, edificaciones anejas a las viviendas y edificaciones que si no son viviendas actuales, si sí estaban sirviendo como tenadas, almacenes y cualquier otro tipo de uso. Eh, en la afectación del incendio a estas viviendas se produjo fundamentalmente en los tres municipios que aquí están representados y alcanzó a, en torno a 20 viviendas eh, actuales que fueron dañadas y a 60 y tres edificios anejos anexos a las viviendas. Eh, lo que hemos hecho durante este tiempo y al día de hoy vamos a ver el resultado que está prácticamente casi finalizado, son dos líneas de actuación. A través de 15 contratos de emergencia y de obras y servicios, lo que hicimos es desescombrar y asegurar todas las edificaciones para que no supusiesen un peligro para los vecinos y para bueno consolidarlas y dejarlas en un estado eh, adecuado a la seguridad y a la propia eh, aspecto estético de, de, de dichas edificaciones anejas, pero eh, para las viviendas eh, la actuación tenía que ser mayor y para ello lo que hicimos es proveernos eh, de unas ayudas eh, que hemos concedido a 37 vecinos afectados en total, entre los que han recibido esas ayudas aquí, como en otras provincias que ahora detallaré, donde concretamente aquí en Santiago del Bar ha sido 20 viviendas en las que hemos dado ayudas. Estas ayudas han ido a un máximo de 145.000 euros por vivienda, a un máximo de 35.000 euros por edificación aneja, a un máximo de 15.000 euros por daños en los enseres de las viviendas y a un máximo de 7.000 euros por los enseres en las edificaciones anejas. En total ha sido un importante, un importante esfuerzo por parte de la Junta de Castilla y León que en su globalidad se acerca a los 4 millones de euros, que ahora voy a desglosar. Esto lo hemos hecho no solo en este incendio de Burgos, aprovecho también para decir que lo hemos hecho también, esa misma actuación eh, a los vecinos por las viviendas y anejos, también en Segovia, donde fue afectada una vivienda, también en Ávila, donde fueron afectadas tres viviendas, en Zamora, donde fueron afectadas cinco viviendas, y repito, aquí, donde fueron afectadas veinte viviendas, un total de veintinueve viviendas, de las cuales veinte han sido alcaldesa en tu municipio, aquí en Santibáñez del Val, junto con otros 63 anejos de los tres municipios. El importe total de las actuaciones, en las, en las cuatro provincias ha sido hasta ahora de 3.250.000 euros que son 1.183.000 euros de las eh, actuaciones de consolidación, limpieza y desescombro y otros 2.050.000 las ayudas a los propietarios para la reconstrucción de viviendas en seres eh, de las propias viviendas y de los anejos y los propios anejos. Concretamente, eh, eso es en, en términos comunidad. En términos de los tres municipios que aquí están representados la, la, las ayudas han sido en torno a dos millones y medio de euros, unos 800.000 euros nos ha costado las obras de consolidación, como esta que tenemos aquí detrás de la imagen de los que estamos en la convocatoria de prensa, y donde ha habido pues, también eh, un, un, un millón setecientos y pico mil euros de ayudas a los vecinos para la reconstrucción de las viviendas. Por lo tanto... Es una actuación rápida, urgente, que iniciamos inmediatamente eh, y que ha, bueno, pues está prácticamente eh, a concluir los trabajos de consolidación y también bueno, pues las ayudas a los vecinos ya eh, establecerán sus proyectos de rehabilitación y reconstrucción de las viviendas con ese apoyo tan importante de la Junta de Castellón. No hemos terminado porque quedan todavía alguna documentación de algunos perjudicados que hasta que no esté no, podemos terminar, que son en torno a 600.000 euros, no superar a los 600.000 euros, que por lo tanto con los 3.250.000 hará que las ayudas a, a estas actuaciones estén en torno a los 3.900.000 euros. Lo que pretendemos con ello es que los vecinos sientan que un hecho desgraciado que tuvo su inicio en una actuación humana, eh, que será objeto de los análisis de responsabilidad por quien corresponda, eh, nos bueno, pues puso en unas condiciones muy difíciles, en un daño importante a nuestro territorio y en un daño particular a los vecinos eh, con los que la Junta ha querido estar, ha querido estar eh, apoyándoles desde el primer momento, extinguiendo el incendio, que es nuestra principal y primera labor, y desde luego acompañarlas en esos apoyos y en esas ayudas. Y la Junta no solo está aquí y sigue estando para esto, sino también para la rehabilitación y reforestación del territorio. Han sido 2.500 hectáreas afectadas, algo más, eh, 1.700 de arbolado, y desde el primer momento, una vez extinguido y apagado el incendio, se ha puesto en marcha un plan de restauración forestal. Un plan de restauración en el que se está trabajando y en el que seguiremos trabajando hasta 10 años en el territorio, porque pretendemos no marchar de aquí hasta que no quede restaurado un bosque joven, pero consolidado, eh, que permita, eh, por tanto, restaurar los valores ambientales de las zonas afectadas, con una inversión no menor a 4 millones de euros que va a conllevar todo este tipo de actuaciones que ya se están realizando, con la saca de la madera quemada para evitar enfermedades y plagas, eh, con la obtención de unos ingresos por la venta de esa madera, fundamentalmente para biomasa, salvo unas hectáreas de, de mayor valor, actuaciones para evitar que los arrastres de las lluvias eh, puedan perjudicar eh, tanto la superficie como los cursos de agua. Estamos hablando de colocar fajinas, albarradas, diques, eh, trituración de, de madera de restos para que asiente sobre la superficie la gama resistente eh, a, las, a los arrastres de, de, de las aguas, eh, actuaciones en materia de infraestructuras, eh, reparando eh, los caminos, reparando accesos, eh, mejorando determinados eh, corta incendios. En definitiva, un conjunto de actuaciones que se están ahora mismo desarrollando, que se han desarrollado desde el primer evento, una vez que se tuvo el informe y el, y el proyecto de restauración y que seguirá produciéndose, repito, durante muchos años hasta alcanzar pues una restauración forestal del territorio eh, que permita eh, que nos olvidemos cuanto antes de este, de este episodio. Algo que es común a todos los territorios donde se han sufrido estos importantes incendios, de este verano pasado, como es Zamora, como es Salamanca, como es Ávila, como es eh, Segovia, que tienen cada una de sus provincias sus proyectos de restauración, sus inversiones y que va a conllevar también que en no menos eh, de 10 años eh, podamos hacer una actuación que rehabilite eh, y restaure las zonas quemadas eh, para olvidar cuanto antes las consecuencias gravísimas de estos enormes incendios. Quiero terminar esta comunicación primero agradeciendo a mi equipo, a la directora general de vivienda, al, al jefe de servicio de Heraclio que está por aquí, que han trabajado de forma muy intensa, eh, con la ayuda inestimable de la alcaldesa y los alcaldes y desde luego con una colaboración extraordinaria de los vecinos, que eh, lo que queremos es que sientan que están, que están acompañados por la Junta de Castilla y León. La Diputación ha hecho también una gran labor y el delegado territorial, por supuesto siempre, que es el representante de la Junta de Castilla en la provincia y que entre todos hemos logrado, creo, eh, hacer unas actuaciones reconocidas eh, por los ayuntamientos y, eh, bueno, a partir de ahí eh, pedir responsabilidad en el uso del monte, pedir responsabilidad en el uso y en el ejercicio de las eh, funciones de agricultores y, y ganaderos para evitar que una actuación indebida pueda dar lugar a, a algo no querido como es este incendio y pedir responsabilidad, por supuesto, eh, a toda la ciudadanía para que aquellos que puedan observar que alguien eh, quema de forma eh, voluntaria el monte eh, y den aviso a la autoridad, den aviso a los agentes de la autoridad, a la Guardia Civil y, por supuesto, a nuestro personal de campo de la Junta de Castellón para evitar esta, esta grave consecuencia que tiene estas graves consecuencias que tienen los incendios forestales.